En el taller lo que hemos intentado ha sido por un lado hacer un poco poner sobre la mesa cuáles son los debates que hay en el feminismo en torno a los usos de las redes sociales, cómo entendemos el ciberfeminismo, qué cuestiones nos preocupan. La violencia que sufren las mujeres en internet, el, las dificultades que tenemos en el acceso y bueno, también como aportar un poco nuestra experiencia desde pícara por si podía servir de alguna forma para lo que para mí es lo más importante que es quitarle un poco el miedo a, a las redes y, y que disfrutar experimentando. el debate que hemos tenido un poco sobre lo privado, lo público, dónde está el límite. Eso, me parece que están saliendo cosas, opiniones, dentro del grupo muy, bueno, muy interesantes. Me llevo algunas palabras clave, como, como la idea de generar espacios de confianza con, con el público con el que quieres eh, interactuar, la interacción, la conversación y lo lúdico. Para mí es imprescindible que aunque hablemos de, de estar en redes sociales no perdamos, de, no, o sea, no perdamos el objetivo principal que es hacer red ¿no? y que igual que buscamos alianzas y acuerdos de colaboración y, y gente cercana para llevar a cabo nuestros proyectos en el mundo no virtual, pues esa misma lógica trasladarla a internet compartir, generar contenidos entre unas y otras, aprovecharnos de la sabiduría y los recursos de otras compañeras y de ahí intentar ir construyendo juntas.